Estamos aquí para explicar los recursos que tienen disponible las gobernaciones, las, los municipios, las ETAs, para poder hacer frente ya inmediatamente a la lucha contra el COVID. Ministro, ¿dónde se encuentra, eh, diremos así, este desencuentro, valga la redundancia, entre gobernaciones y gobierno? Porque, por ejemplo, escuchamos a un ministro de salud que dice las gobernaciones tienen el dinero para hacer contrataciones de personal médico. Pero nos encontramos con otras realidades, contratos que se cumplen, contratos que se vencen, personal médico que deja de trabajar y eh, a ustedes como gobierno diciendo que sí existen los recursos. Unos dicen que no hay, otros dicen que sí hay y los que nos quedamos con el signo de interrogación somos los ciudadanos en este caso. ¿Qué está pasando con el presupuesto para la salud? Muy bien, Daniel. Lo que hay que ser eh, taxativo son cosas objetivas, no, no, Exacto. no juicios de valor. El presupuesto general del Estado 2021 se aprobó el 28 de diciembre del año pasado. Bien. A partir de ese momento, y en el CIGEP, que es el Sistema de Registro Presupuestario, eh, ya las ETAs, es decir, gobernaciones, municipios, ya pueden inscribir y utilizar sus recursos en proyectos y contratación de personal. Segundo elemento, que el presupuesto general del Estado les da la posibilidad de hacer contrataciones mayores a un año y ya empezar a contratar personal médico. Uh -huh. Nosotros desde el Ministerio de Economía ya el 30 de diciembre les hemos dicho, ya vayan registrando, pueden ir, a, pueden ir haciéndolo. Uh -huh. Tienen ahí los recursos disponibles, que en un momento te voy a comentar de qué magnitud estamos hablando. Okay. Se ha flexibilizado la norma para la contratación de insumos médicos de medicamentos para la contención del COVID. Hay unos saldos que tienen flujo, o sea, no solamente es un registro, sino que también tienen los recursos monetarios. En efectivo. En efectivo. Uh -huh. De saldos no utilizados del SUS, que podían ya eh, pasarlos a su registro presupuestario de este día. Incluso el mismo 20, el 30 o 31 de diciembre ya podrían apropiarlos para su uso inmediato y la contratación de. O sea, dinero sin ejecutar que se quedó en la claro. caja, digamos. Ok. Y hay una inscripción de saldos también de otras fuentes que, podri... que podrían ya inscribirlos y rápidamente utilizarlos. Estamos hablando en concreto de 274 millones de recursos del remanente que venía de la del alivio del fondo de la ley 3, 1307. ¿274 millones de bolivianos para todas las gobernaciones? Para todas las gobernaciones y todos los municipios, 274 millones ya. de bolivianos. ¿Qué les impediría en todo caso entonces ejecutar ese dinero Nada, o proceder puede, a la contratación? Pues ya pueden inscribirlos, ya. ya pueden inscribirlos. El día de ayer, eh, inclusive el gobernador Costas dijo, bueno, nosotros nos hemos enterado el 31 de diciembre, tal vez es un... Eh, una mala interpretación nuestra, quisiéramos, pues nosotros hemos recibido el 31, cuando el 30 nosotros ya habíamos sacado el comunicado a nivel nacional y ellos ya podían. O sea, ayer en la reunión con el presidente nadie dijo ah, nos están taveando, no nos dejan inscribir los recursos, claro. nadie dijo de él, nadie. Perfecto. Entonces ellos están conscientes de que sí tienen que hacer un proceso eh, de inscripción lo más rápido posible. De hecho, nos vamos a reunir el día jueves, técnicamente, para mostrarles dónde están su, sus recursos y cómo los claro. pueden rápidamente apropiar. Esa es el, la predisposición que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Bien, ministro, sí. estamos a nivel nacional, le decía, uh -huh. vamos a cederle, en todo caso, la posta a Deciré Durán de Santa Cruz, que también tiene preguntas para el ministro. Adelante, Deciré. Muchísimas gracias, Daniel. Eh, gracias, ministro, por atendernos en relación a lo que usted hablaba, eh, en, en lo que hemos podido escuchar desde Santa Cruz. Ministro, ¿qué ha sucedido, por otro lado, con otro de eh, los llamados que ha hecho el sector de salud en relación a los ítems que no se pagaron a los profesionales que estuvieron durante tres meses trabajando en medio de la pandemia y que hasta, hasta ahora decían no se ha pagado? ¿Qué pasa con ese presupuesto? ¿Qué pasa con estas quejas que daban de que no es suficiente el personal cerrando diferentes hospitales por la falta de él mismo. Bueno, decía, ahí estoy volviendo a recalcar que tienen los recursos para hacer frente a este tipo de obligaciones. De hecho, ellos tuvieron que hacer adendas ¿no? para que su, los contratos no, se, no dejen de estar vigentes Exacto. y debieron tomar las previsiones. Y en septiembre ya no estaban muchos de los contratos... Pues podían vigentarlos. Ahora hay los recursos, tienen los recursos para hacer frente a estas obligaciones y seguir adelante en las contrataciones. Adicionalmente, de los 274 millones, hay 88.2 millones de bolivianos remanentes del SUS que pueden también usarlos en esta lucha contra el COVID, Puedan hacerlo. O sea, te estoy hablando en global de 368 millones de de Bolivia, más de 50 millones de dólares ya para usar, ya para utilizar. Adicionalmente, con recursos del Banco Mundial, casi 30 millones de dólares, estamos en el proceso de recontratación del personal médico. Entonces, ahí hay una cantidad importante de recursos para utilizar, aparte de estos, y recontratar rápidamente el personal médico en todos los hospitales. O sea, ahí hay, hay recursos. Adicionalmente, hay 50 millones de CAF, 50 millones de dólares de CAF. O sea, si te das cuenta, no es un problema de recursos, es un problema de empezarlos a utilizar y ejecutar. No podemos poner ya excusas, porque obviamente eh, hay un elemento ahí, eh, tal vez burocrático dentro de las gobernaciones, que les cuesta en este momento poner al día toda la información. Tal vez no están... ...calibrando muy bien dónde tienen que ajustar para rápidamente utilizar los recursos. Entonces, para nosotros queda claro ese elemento. Adicionalmente, estimado eh, Daniel, nosotros hemos presupuestado adicionalmente a lo que ya el presupuesto inicial... El gobierno de facto puso en el presupuesto de 21.835 millones. Nosotros hemos adicionado 614 millones de bolivianos para la compra de vacunas. Entonces ya el gobierno nacional está en esa, en esa, en esa tarea. Nos parece una contradicción que algunos gobernadores y hasta alcaldes se saquen anuncios, vamos a comprar las vacunas. Cuando están solicitando recursos y por otro lado dicen tenemos recursos para comprar las vacunas al final, ¿tienen o no tienen recursos? Claro. Está clarísimo que ellos podrían, en vez de estar haciendo esas gestiones para la compra de vacunas, estar haciendo las gestiones adecuadas para contratar médicos, para comprar otros insumos médicos que ahora se necesitan. Claro. Entonces, el día de ayer incluso ya el hospital de Montero ya está otra vez reactivándose en, en su atención al público. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que incidir, Daniel. Perfecto. Ministro, sin embargo, a pesar de lo que usted nos explica ahora, ¿no es cierto? Conociendo esta realidad, eh, hemos estado conversando con diferentes sectores y, así mismo, como usted lo mencionaba, eh, se alude la responsabilidad al gobierno nacional de no tener estos recursos. Se eh, ha estado escuchando y hemos tratado como medio de comunicación, de poder llegar a estos sectores y ver cuál es la situación de los diferentes niveles de los hospitales y toda la responsabilidad eh, caía sobre el gobierno nacional. Sí, pero el día de ayer en la reunión, en ningún momento ellos han dicho esa, esa plata no existe, no está disponible. Nosotros les hemos mostrado la misma información que les estoy revelando ahora, <risa> que hay... 274 millones remanentes de un fondo que no han utilizado de la ley 307 para el uso de la lucha contra el COVID del año pasado. Tienen 88.2 millones de bolivianos del SUS, que no han sido utilizados, en total 368 millones. Adicionalmente hay 30 millones de dólares del Banco Mundial para seguir recontratando con la AISEM, personal. No son solo médico. papeles, es dinero. Es en dinero, efectivo. es Muy plata. Uh -huh. Y la CAF, también nos ha dado eh, la posibilidad de utilizar 50 millones de dólares en la compra de eh, eh, distintos insumos médicos, material importante para la lucha contra el COVID. Nos queda claro que la plata está ahí. Lo importante es en este momento utilizar. Eh, adicionalmente, yo quiero mostrar algo muy importante, Daniel, Adelante, es que las gobernaciones, los municipios, en la inscripción del presupuesto en muchos casos no le han asignado ni un peso al presupuesto de la lucha contra el COVID. Tanto es así que los, los gobiernos autónomos departamentales, las gobernaciones del Beni, Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca, han asignado cero pesos a la lucha contra el COVID en su presupuesto. Ellos hacen su presupuesto. Nosotros no les decimos, tienes que poner tanta plata aquí en este ítem de COVID. Y, para esta eh, gestión, para la 2021. Para esta gestión. Y el que más ha puesto ha sido la gobernación de Tarija con 10.3 millones de bolivianos, pero eso representa solamente el 2,3% de su presupuesto de salud. Y el gobernador de Tarija decía, bueno, es que est estamos recién saliendo de la primera oleada y ahora no habíamos previsto para esta segunda porque es un tema muy complejo. Bueno, pero ¿cómo van a ejecutar? el COVID, si no le han asignado presupuesto. Claro, claro. De la misma manera, esa situación ocurre en los gobiernos eh, municipales, y esa es la razón por la que el gobierno municipal de Cobija, Tarija, Potosí, el de Cochabamba y el de Sucre le han asignado cero pesos. Ni un boliviano. Ni un boliviano. Perfecto. Y algunos otros, como el Beni, que sí le ha asignado alguna cantidad más importante de recursos. Por lo tanto, queda claro que tienen que volcar estos recursos ahora a este a incrementar Reorientar el presupuesto de la lucha contra el COVID. orientar sus prioridades. Por ejemplo. Tienen que reasignar re re prioridades. Pero Esa prioridades. es la verdad. Y el día de ayer eso ha quedado claro en la reunión que hemos tenido con el presidente. Mariana duplex tiene preguntas desde Cochabamba. Adelante. Gracias Daniel por este contacto, señor ministro, muy buenos días, gracias por atendernos. Ha quedado claro y también serán los gobiernos locales entonces quienes tengan que responder, porque claro venían a las diferentes entrevistas, incluso la gente de Lesirmes quienes aseguraban que no había presupuesto desde el gobierno central. Ahora con sus palabras tendremos que buscar entonces qué es lo que dicen nuestros gobiernos locales en cada departamento, señor ministro. Cambiando de tema, eh, hay preocupación por parte de los transportistas y otros sectores, señor ministro aproba, eh, aprovechando su compañía. Le quiero hacer una consulta. ¿Cuáles han sido las novedades respecto a los diferimientos de créditos que están pidiendo una ampliación? Ya se difirió este, este crédito, los diferentes créditos, sin embargo, piden ampliación de seis meses. Por ejemplo, el transporte asegura que no está en condiciones de poder cumplir con este compromiso de pago en los bancos. ¿Qué es lo que va a suceder, señor ministro? Bueno, eh, eh, en este tema eh, yo... Quisiera que la entrevista se base en este tema importante, la, los recursos para el COVID, pero no hay problema, lo puedo contestar. Por favor. El, la semana pasada nos hemos reunido con Ismael Fernández en una reunión incluso virtual, donde nosotros les hemos explicado a los transportistas, y no ha sido la primera reunión con Ismael, con los transportistas, ha habido varias reuniones anteriores, como unas dos adicionales, o sea, tres ya en total, donde les hemos hecho conocer que el diferimiento por seis meses más sería un grave error para el sistema financiero, para su estabilidad, para que sea el medio que permita in integrar a ahorristas con prestatarios. Por lo tanto, se hace eh, importante que ellos se adhieran al programa de refinanciamiento, reprogramación de las deudas, que lo hemos anunciado hace un mes atrás, o sea, uh -huh. había un mes para empezar a trabajar. Más o menos de sus 6.700 eh, agremiados que están con deudas en el sistema financiero, ya casi 5.000 han ido a reprogramar. Es que es un trámite personal. Claro, es un trámite particular. Cada uno va a velar por el comportamiento de su propio crédito. Claro, lo han hecho y entonces ellos nos decían, bueno, pues, eh, pero hay algunos que no podemos, que, bueno, tienen que seguir acercándose a las entidades financieras. Nosotros hemos ofrecido una charla con los mismos directivos de Asoban, Asofin, con los transportistas en una sola mesa, porque ellos aducen que, no los, que les, no los tratan como debieran tratarlos, que les dan otras condiciones diferentes. Entonces, nosotros estamos ahí adicionalmente para generar esa sinergia. Tomando en cuenta que también vamos a posibilitar que haya periodos de gracia adicionales. Bien. ¿Qué significa? Significa que si yo reprogramo o yo refinancio, puedo sí. adherirme a un periodo de gracia, que lo va a normar así. Por lo tanto, no necesitamos ir a un diferimiento. Está refiriéndose a ese sistema que aplican ya algunas entidades financieras cuando uno va justamente a, a diferir su crédito eh, por tres meses o por seis meses, dependiendo del caso. Si la entidad financiera accede a esta solicitud, eh, ¿hay un manejo... ¿Diferido también de los intereses, del pago a capital que se va sumando al final de las cuotas? ¿Se refiere ojo, a ese mecanismo? Ojo, esto no es diferimiento. Esto es reprogramación, reprogramación o refinanciamiento, que es otro tratamiento donde hay un periodo de gracia, uh -huh. en el que pueden ser los meses que se evalúe la entidad financiera que te puede dar de, de periodo de gracia. Que, pero, pero no tú... paga por el impedimento, digamos, explicado. Claro, pero uh -huh. no, es, eh, no es diferimiento, porque claro. el diferimiento es... Estabilizar Perfecto. y estancar el problema. Este es un tema en el que tu crédito sigue, tú tienes periodos de gracia, luego de eso empiezas, si es reprogramación, a cuotas más pequeñas. si es refinanciamiento, ya en este periodo de gracia te entregan los recursos y te empiezas a reactivar. El día de ayer hemos también estado con los CONAMIPES uh -huh. y hemos llegado también a un buen entendimiento, un buen acuerdo sobre este tema del periodo de gracia. Así que eh, estamos... Seguros de que esto va a ser importante. Bien, eh, ministro, mm. en base a la reunión de ayer, y tomando en cuenta lo que usted nos acaba de explicar, de cómo están mm. manejando sus presupuestos tanto gobernaciones como municipios, eh, preocupante, eh, porque evidentemente se advierte que existe tal vez una dependencia extrema hacia el gobierno central. Y eh, es fácil, digamos, eh, pedirle a Papá Estado que afloque unas monedas para poder atender nuestras prioridades. Pero lamentablemente nuestras prioridades nos están demostrando que no hemos atendido esta situación. Eh, ¿Ha habido por lo menos algún compromiso por parte de gobernadores de que esa situación se revierta, de que esa situación cambie? Porque entendemos que hay un nivel ya de coordinación sin importar el color político y hay un nivel de coordinación para hacer diagnósticos rápidos, para poder proceder a la vacunación que esperemos se desarrolle con plenitud en los cuatro meses de este año. Y eh, bueno, pues para que eso obviamente nos permita también tener un resultado positivo frente al covid bueno, el día de ayer eh, ha quedado claro que el que ha dado la propuesta es el gobierno central, a través del presidente que ha propuesto que el gobierno central se haga cargo de las vacunas, de las pruebas. Entonces, ¿quiénes tienen que operativizar el tema de... ¿El personal el, médico. personal médico <risas> en los municipios, ¿verdad? Para el tema de pruebas o para el tema de vacunas. Por lo tanto, queda claro que las gobernaciones y los municipios eh, tienen que ad adoptar este rol. Es importante su apoyo, ¿sí? tampoco no solamente es tener la billetera o la plata claro. disponible, se necesita una acción efectiva por parte de los gobiernos municipales y de las gobernaciones. Como conclusión entonces para hacer esta conversación, ministro, 50 millones de dólares tendríamos de disponibilidad desde el punto del, de vista de, de las gobernaciones para atender el tema de salud. Tenemos 368 millones de bolivianos, tanto para gobernaciones, para municipios ya disponibles que tienen que inscribir. Hay un proceso presupuestario que hay que hacerlo. Sí, ¿Y 30 millones de la CAF? Y hay, 50, eh, hay 30 millones sí. del, Banco Mundial, del Banco Mundial. Y perfecto. aparte 50 millones de CAF. O sea, son una cantidad de recursos que se pueden utilizar que ya están para nosotros disponibles. Perfecto. Ministro, para, y las gobernaciones y municipios están disponibles. Importante lo que usted nos dice, porque evidentemente ahora habrá que ver cómo, cómo se distribuye, cómo se aplica, cómo se emplea y cómo se invierte en salud en todo caso, desde el punto de vista de municipios y gobernaciones, esta cantidad de dinero que es significativa. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Esta es una tarea conjunta de las... Pero todos todas las entidades subnacionales del gobierno central de la, contra la lucha contra el COVID, creo que tenemos eh, buenas perspectivas, tenemos los recursos y solamente es accionarlos. Perfecto. Ministro, las puertas siempre abiertas, un gusto conversar con usted. Que le vaya muy bien. Gracias, Daniel.